Sigue siendo el La gran concentración de, de Mexicano, poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. Continúa. No es nada personal. No nada personal. Son solo negocios. Solo negocios radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet www.solonegocios.mx. Facebook www.facebook.com diagonal solonegociosmx. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Bienvenidos a programa de Sol Negocios Radio Mi nombre es Adriana Paral. Y pues les saludo con gusto. Usted está silenciado. Rai por re reactivar su sonido es presionando es que asterisco 6. Recuerden que también pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana nuestras noticias en el 1300 de año Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden contactarnos en cabina. El teléfono es 6656 trece 613 1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Y en la nos acompaña, nuestro eh, compañero Arturo Galata, que está frente a los controles. Y pues eh, como todos los jueves, este espacio ha sido proporcionado por el licenciado Alej Alejandro Sandoval, en donde nos permiten hacerles llegar a todos ustedes la información que UPEC Porter Play, eh, tiene para ustedes en cuanto a capacitaciones, talleres, cursos que ofrecemos cada una de las organizaciones que lo integramos. Con esto, con bueno, el fin bueno de promocionar de, de las vocaciones en las ciencias y las tecnologías, promover las competencias digitales aquí en nuestros niños y jóvenes, a través de todo esta oferta académica que, que tenemos aquí en esta Cantero. Y el día de hoy y tenemos el gusto de que nos acompaña el licenciado Juan Fernando Lía Bolívar, él representa al Centro de Estudios Industria 4.0 es el coordinador académico de esta asociación. El licenciado pues, es eh, licenciado en educación por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Cuenta con una maestría en gestión educativa por parte de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Campus Ciudad Juárez. Cuenta con cursos de certificación. En competencias laborales, como es la impartición de cursos de formación de capital humano y en evaluación de competencias con base en estándares de competencia. También pues eh, estuvo tomando algunos cursos de robótica y automatismos industriales por parte de la Universidad Constitucional de Salamanca, España, y pues ha sido en, en esta asociación impartiendo talleres de robótica tanto a maestros como a alumnos. Bienvenido, licenciado Fernando Lira. ¿Cómo estás? Eh, muchas gracias por, eh, por la invitación, por, por volver a participar en este espacio que, que es, es proporcionado para las asociaciones o instituciones educativas que se enfocan en el, en el área tecnológica de Ciudad Juárez. Espero que, que en este tiempo, en este, este jueves, sea de gran importancia para jovencitos, jovencitas y algunos centros educativos interesados por eh, juntar la tecnología a su área de, de trabajo. Sí. Eh, licenciado, pues si quisiera... Eh presentar a nuestro público, a los, a los que qué es el Centro de Estudios Industria 4.0. El Centro de Industria 4.0 es una asociación civil que empezó a trabajar ya casi, ya sus, sus diez añitos, en el 2001, como robótica educativa, parte de una edición de, de una empresa, la cual se enfocaba a lo que eran la, las clases para los pequeñines en primaria y preescolar, se enfocaba en, que, en atraer la, el, la tecnología y que los pequeñines fueran conociendo y aprendiendo lo que eran las partes o son las partes tecnológicas de alguna máquina. Conforme se, se fue viendo la el interés por parte de la sociedad, de las instituciones educativas y de las empresas se optó por hacerse una asociación civil ya tiene sus tres ya para sus tres añitos eh, la la hace, eh, la cual pues tiene la, la mismos, los mismos pilares que es capacitar a todo aquel profesor o profesionista o, o un centro educativo que esté interesado en tener un laboratorio de robótica porque pues nosotros en nuestro en nuestro tiempo se nos, se nos hacía muy complicado que contáramos con un centro educativo pero en sí eh, el, el saber o, o, el, o el tener estos materiales facilita mucho eh, la, la asociación civil cuenta con distintos niveles eh, para que los pequeñas y pequeñinas puedan trabajar desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, y estamos ubicados en la Plaza Oscaret, Avenida Tecnológico y Morelia. Eh, la, los cursos que se ofrecen en el Centro de Estudios de Industria 4.0 eh, están enfocados en la eh, modalidad de educación de teen, que, eh, que, si puede, que es la educación esquí. En la educación Steam eh, Tiene sus siglas en inglés Lo cual lo producimos Viene siendo ciencia, tecnología Ingeniería y matemáticas Anclado allí Se utiliza también el término O la especialidad de arte eh, ese, Esta función de Steam Ya tiene sus años también Empezó en los 80 Pero eh, agarró fuerzas En el 2010 Lo cual es un método de enseñanza eh, que, que el centro educativo o las instituciones eh, optan a trabajar con la función de estar promoviendo las tecnologías o las actividades de ingeniería en los pequeñines, eh, resolver problemas eh, reales con, con material didáctico, eh, estar utilizando las matemáticas al igual que, que la ingeniería, pero ¿cómo está ahí la, la ingeniería? ¿A qué, ¿A qué se refiere? Pues que el infante conozca las distintas ramas o áreas que existen en la ingeniería, porque siempre está. Es, eh, no, no se sabe en qué momento el infante le tiene miedo a la palabra matemáticas y mucho más a la palabra ingeniería. Llega un momento en que dejamos de interesarnos en esta rama profesional por temor a las matemáticas. Y STEAM viene siendo una metodología en la cual eh, promueve las actividades eh, matemáticas o cognitivas en cuestión de resolución de problemas con algún material didáctico que en este caso las opta o adoptó más bien Óptica educativa, que viene siendo la recolección de. Eh, es un kit y si, y si le pide al pequeñín que vaya recolectando las piezas, las acomode por color, por tamaño, por figura y así puede identificar primeramente visual eh, las piezas. Ya después empezamos a, a ver los números, los números y empezamos poco a poco meter fórmulas matemáticas y esto es lo que. ...lo que por una parte es el Steam... ...después está lo de la tecnología... ...que pues ya la tecnología básicamente... Eh, ...ya la computadora... Eh, ...la dejamos un poco atrás... ...en cuestión de que... ...no nos enfocamos... ...o Steam no se enfoca tanto... ...a mira, este es un monitor... ...este es un CPU... ...ya ni existe el ratón ni el teclado, ¿verdad? ...para los pequeños todo es con su dedito... ...y... Y nos enfocamos más programación, la tecnología en función a la programación, que, que ya dependiendo de la edad se van viendo distintos programas de escalera, escritos, y por último lo que viene siendo la ciencia, que en la asociación civil eh, se opta como aprendizaje basado en problemas, que viene siendo la construcción de algún eh, planteamiento. De, de alguna naturaleza y pues eh, enfocar, cuidar eh, decirles a los peques que cuiden el medio ambiente y eh, la reciclaje y toda esta función. Así es como la maneja se este, la asociación civil, claro que ya dependiendo del centro educativo pues agarra eh, o ancla más una especialidad que otra. Pero STIM este ya tiene años y más aquí es eh, eh, en, en México. En Ciudad Juárez tiene poquito en 2010. Sí. Entonces, pues sí, se puede decir que el Centro de Estudios punto 4.0 pues tiene toda una experiencia de, de ya pues, más de 10 años, ¿no? que que inició con, este, con estos equipos, con estos equipos eh, educativos de robótica, Sí, claro. Eh, si nos enfocamos tal la, cual a la palabra Skin, Steam, pues Skin Steam viene de estar registrado para lo que es otra marca de, otra, de otro instituto de robótica. Nosotros, la, lo que viene siendo robótica educativa o la asociación civil, eh, lo, lo eh, agarró el nombre, pero ya traía estas actividades, ya traía lo que era el trabajo en equipo, lo que creía la ciencia, lo que creía el arte, lo que creía las matemáticas. Se estuvo trabajando con esta metodología sin saber ¿sí? tal cual que, ah, mira, el team se trabaja de estas cuatro formas. La asociación por robótica educativa siempre ha trabajado así y si se puede decir tal cual, sí ha sido pionero. Ya que ahora eh, los, los alumnos que, que tuvo un servidor y ahorita ya están eh, cursando la universidad eh, hay un alumno que que es ahora instructor de, de robótica y es algo muy muy padre eh, tanto como como asociación en el, el que todavía sigan interesados los los ex en formar parte y apoyar a la sociedad porque qué más reflejo o qué buen resultado se ve de una asociación que, que los propios beneficiarios estén interesados en apoyar a lo que fue una vez su, su instituto. Ok, vamos a corte, iniciado y regresamos en un par de minutos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las cuatro con 14 minutos.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 Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Me llamo Ana, nací en Mazatlán, Sinaloa Pero me vine a Guadalajara a estudiar Y ahora trabajo en una empresa de tecnología Lo más difícil fue adaptarme al transporte público y a conocer la ciudad Y lo mejor es la vida cultural y las tortas ahogadas El mejor lugar para vivir es donde nos podamos desarrollar profesionalmente México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. El Senado de la República convoca al premio al mérito literario Rosario Castellanos Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras Hasta el 31 de julio de 2022 Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra Escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx. Senado de la República 65 quinta Legislatura los indios de Juárez están a un paso de los playoffs y este jueves y viernes reciben a los soles de Ojinaga. emociones del Rey de los Deportes a través de Radio Mexicana, Nuestra Noticias 1300 AM con la crónica más dinámica y profesional del estado en las voces de Alfonso Lanzagorta y Sami Fuentes. Soles de Ojinaga contra Indios de Juárez, jueves y viernes 7:30 de la tarde y va por Juárez. Radio Mexicana, nuestras noticias, comunicación continua. Continuamos en Solo Negocios Radio. Son cuatro presenciales que esperemos ya próximamente eh, con las medidas adecuadas de salud poderlo implementar. Y ahorita nada más estamos trabajando virtualmente o en el centro eh, de la asociación individualmente eh, todos los roles, ya lo tienen que hacer un pequeñín pero las actividades las la dinámicas como es eh, poner en marcha el robot tratamos de que no sea nada más competir por mírame, yo soy el, el, el, el que gana aquí, soy el, el que siempre gana, ¿no? Sino tratamos que las competencias sean eh, resultado de modificaciones de errores y pues temas de entretenimiento sí bueno ya ya regresamos al aire ya nuestros ya escuchan, están este, este aquí al pendiente verdad de lo que comenta eh, le preguntaba hace un momento de esto de, que, de, de, que, de qué manera los van con con los robots sí claro les comentaba que originalmente son cuatro eh, cuatro roles eh, ah. lo que viene siendo el trabajo presencial trabajo en equipo, que RoboE tiene muy eh, acuñado la, la función de los valores. Eso es muy padre, porque el que mm, trabajemos con tecnología, trabajemos con programación, trabajemos con material tal cual frío, no tiene que reflejar en la personalidad del, del alumno, en muchas manos de, de, del, del instructor, al contrario. Eh, RoboE trabaja en lo que viene siendo la unión de equipos, y se le da a cada participante un rol, que viene siendo el de almacenista, el de constructor, el de diseñador y el líder. Los nombres tal cual, eso sí así vienen por parte de la metodología, un poco muy profesionales, ¿verdad? Pero y, y le gustan a los pequeños por, por el trabajo que a lo mejor realizan sus papás. Eh, dependiendo del rol, la actividad... Va a estar realizando el alumno por, eh, por lo que viene siendo eh, la sesión de CEDIR. Lo que viene siendo el rol del almacenista, él es el que administra lo que son las partes. El del constructor va realizando el armado, él le va indicando al almacenista, oye, pásame una placa, pásame un motor, pásame un segundo motor, que el almacenista tiene su, su área de trabajo y se la va a pasar se la va a pasar. el diseñador verifica que lo, del, lo que esté en el papel o sea el manual se lo vaya eh, vaya vaya de acuerdo a los pasos construyendo bien el, el, el agua. ¿Qué quiere decir que el constructor no, no tiene la mano en manual o sea, el, el, el que viene siendo el diseñador le va diciendo el motor va arriba de la placa. El sensor va arriba del servomotor. A la izquierda, no, a la, frente, a la derecha, no, abajo. O sea, es el, es la, la comunicación, la estructura de palabras, la estructura de, de instrucciones a una cortea. Okay. Eh, las habilidades que se van desarrollando. ¿Son tanto de comunicación, de organización, trabajo colaborativo? Sí, esa es la, la metodología. Ahora, el trabajo colaborativo es el que debe incluir el líder. Ese es el rol más difícil en el equipo. Porque el líder tiene que tener en cuenta de que, de que las instrucciones para su compañerita o compañerito no son tan claras para que está construyendo, que tiene que dialogar y estar ayudando al constructor y al diseñador para que pueda explicar, y el, y al final él es el que va a poner la programación, líder, también como programador, y esos vienen siendo los cuatro los cuatro roles. Ahora, cuando lo ponemos en más el robot, eso sí ya viene siendo del instructor o la instructora, que pase uno o pase el equipo A poner en marcha su, su armado Pero como dijo usted eh, todo, Todas estas funciones Desarrollo de, de, de, de acciones Están detrás de estas palabras De, de esta de estas, eh, estos roles Y ahorita pues tratamos de que De que se esté llevando a cabo Pero con las medidas de seguridad O el trabajo o Está sea, complicado. Tratamos de explicarle al pequeño en ciertos armados que simplemente vea el armado final. ¿Ya viste el armado final? Ok. Vamos a tratar de llegar a ese armado final. Tratando de, de que él vea lo que viene siendo eh, la, la lógica en, algo, en el cómodo de piezas, la, la dimensión de material, la, lo que viene siendo su estructura de cómo acomodar el material porque nosotros eh, no vemos cómo tiene el material no podemos asomarnos y ir a la cámara y decirle, acomoda tu cámara eh, para ver, para verificar no, simplemente confiamos en lo que viene siendo eh, la palabra del pequeño, lo pequeño y se va a ver el resultado conforme vaya construyendo los armados pero originalmente esa es la metodología roboet y, y profesor, si ¿sí nos puede platicar se ha estado trabajando en estos tiempos de pandemia porque ahorita nos explicaba verdad estas habilidades que se desarrollan en el trabajo en, en, en las clases presenciales cuando un equipo de niños son los que se encargan de armar el robot pero ahora con, con la pandemia ¿cómo se ha estado trabajando en la situación eh, ahora está cuestión hay cosas muy padres la primera eso es que an anteriormente nosotros trabajábamos con los pequeñinos. De vez en cuando nos topamos a mami, papi o tutor, y nos explicaba quién en la casa está haciendo esto, aquello y aquello. Ah, okay. Y ahora eh, lo que viene siendo una ventaja es que vemos que papi, mami o tutor, o hasta un hermanito, una hermanita, se ponen a ayudarle al, al beneficiario, al, al niño que está inscrito porque obviamente como esta está, está en su casa la asociación eh, si hay otro niño ahí en, en el momento y quiere participar ancla, no hay problema y eso ha beneficiado mucho lo que viene diciendo la comunicación familiar otra vez, el ver a mami y papi trabajar otra vez conjunto al niño y el niño pues eh, tra, eh, tiene un momento de realizar alguna actividad de aprendizaje junto a sus papás y eso ha beneficiado mucho indirectamente a nuestro plan o a nuestro objetivo educativo. Pero, Pero ¿cómo, cómo es que están eh, cómo es que el niño tiene el robot en su casa, o sea, ¿cuál es la mecánica? La mecánica viene siendo que eh, nosotros lanzamos la convocatoria cada dos meses, cada dos meses se lanza la convocatoria eh, para que se puedan registrar por vía Facebook vía WhatsApp, mandamos la publicidad y les prestamos el material a los pequeñines totalmente gratis en eh, cuestión de préstamo de material es, es gratis ¿verdad? Eh, eh, lo, eh, se les le proporciona el equipo ya mamá y, pa, y papá una vez inscribiendo al, al pequeñín pues tiene esa, esa función y ya se puede llevar el material el, el papá a la casa, ya sea una semana, dos semanas, dependiendo cómo se esté trabajando el, el plan o el, lo, la convocatoria. Hay convocatorias que, que hemos realizado por semana, donde es un curso un curso rápido de una semana de lunes a viernes. Eh, todos los días hay clases, dependiendo de turno matutino o turno vespertino. Y el niño tiene el material que se le proporciona en la asociación, no lo tiene que comprar, no lo tiene que rentar, es, es un, un beneficio que da la asociación. Y eh, por esta acción el pequeñín realiza sus actividades y, y, le, y, y pues también indirectamente entra el hermanito o la hermanita que ya está allí y pues le llama mucho la atención. Ya después, más adelante, nos han dicho los papis, los, la, las mames que resulta que, que al otro hermanito le, le gustó, pensando que le iba a gustar a fulanito, y no resulta que le gustó al otro, o le gustó a los dos, o le gustó a toda la familia. Y, por ejemplo, en estos casos en que cuando está abierta esa convocatoria y que te inscriben, ¿eh, ¿cuánto dura el curso? ¿Cuánto dura? De, dependiendo de lo que le comentaba. Tenemos de una semana hasta lo que vienen siendo la, los dos meses. Los dos meses pues ya vienen siendo, eh, si nos permite, el, el, la, lo que viene siendo el semáforo epistemológico son presencial. Si no, trabajamos virtual. ¿Y presencial no tienen clases? Eh, sí, eh, ahorita tenemos lo que vienen siendo los sábados en dos horarios, de 9 a diez y media y de 11 a doce y medio tiene un tiempo determinado porque eh, nos, nos encargamos de visitar el espacio los niños también nos ayudan a limpiar lo que viene siendo el equipo y trabajamos eh, tenemos tenemos aforo para lo que viene siendo entre entre cinco a diez a ocho niños y trabajan individual allí trabajan individualmente por lo mismo para pues, no estar y compartiendo lo, lo que es el equipo Pero tratamos Que las Sean en pro a los valores O al trabajo en equipo Un ejemplo ponemos la, Lo que viene siendo un carrito Un carrito que pega mucho A las carreras eh, Tratamos de, de, de Verificar Muy bien, ya acabo la actividad Entonces, Mario ¿Cómo crees de, eh, O qué crees que necesita el carrito de Luis, para que vaya igual al tuyo. Ya Mario empezó a dar la, las opiniones. Muy bien, pues, vamos a modificarla, volvemos a checar hasta que los armados vayan al mismo tiempo o espacio. Ok, profesor, vamos ahorita a un corte y le dejamos en un par de minutos. Claro que sí.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 Pues que tiene el niño que está ardiendo en fiebre. No lo sé, ayer estaba jugando en el patio y hoy amaneció con ronchitas. La riqueziosis es una enfermedad severa causada por la picadura de la garrapata. Aunque no tengas mascotas, limpia, deshierva, descombra y fumiga tu patio para que evites la picadura de la garrapata. Gobierno Municipal, Refugio de la Libertad, Custodia de la República. Mira nomás estas calles. Tantos años y no hay quien haga algo. Sí hay, papá, pero tenemos que votar por las propuestas del presupuesto participativo. Si no votas, papá, no te quejes. La transformación la hacemos entre todos. Consulta todos los proyectos en www.juárez.gov.mx y vota este 10 de julio. Presupuesto participativo 2022. Gobierno municipal, refugio de la libertad, custodia de la república. Si no votas, papá, no te quejes.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 Nuestras noticias, 1300 AM. Radio Hablada, número uno en la frontera. Radio Mexicana, nuestras noticias, con 40.000 watts de potencia. Continuamos en Solo Negocios Radio. En los cursos de robótica educativa, y aquí se ven ahí se pueden aprender hasta 150 modelos distintos. Sí, miren, aquí, aquí con, el, con, con lo que viene siendo este, este player, primero podemos ver a la derecha lo que viene siendo uno, uno, el nivel guaro. Este nivel guaro está muy, muy padre, porque es para nivel preescolar. Pero vienen sus tornillos, sus tuercas, su desarmador, sus placas, sus llantas, todo muy, muy grande. Y, y todo es de plástico. Están eh, divididos en cuatro subniveles. El primero se conoce como máquina simples. ¿Qué es esto? Que el pequeñín de preescolar va a identificar, primeramente, qué es una llanta, qué es un desarmador, qué es una placa que es un sensor, porque, sí, como en todo, hay niñas que ya, o niñas que ya conocen, ya identifican y hay otras niñas que no. Empezamos a trabajar lo que viene siendo la motricidad fina de la muñeca. Esto, fíjense, eh, licenciada, que por cuestión de la pandemia, eh, los pequeños de preescolar no han podido tener sus ejercicios de eh, constantes de, de lo que viene siendo el lápiz hacer las planas y todas estas funciones por lo que viene siendo la pandemia se ha perdido eh, las actividades tal cual por varios factores pero las ha perdido pero esto le ayuda mucho al pequeñín a ejercitar a ejercitar sus muñecas en qué viene siendo pues simplemente en estar acomodando las piezas y con el desarmador estar girando estar girando así que el primer nivel identificamos todo lo que viene siendo máquinas simples. Claro que hacemos armados, y los armados se mueven. Traen sus motorcitos, traen sus lucecitas, pero no le explicamos al pequeñín, así por detalle, es que se llama el motor. Y el motor, que es un motor distinto, es de, de eléctrica. No, no, no, simplemente le decimos, este es un motor, mío. se mueve para adelante, ah, órale, qué padre, mira un poquito, se prende y se apaga. Nuestro objetivo en el primer subnivel es que identifique las piezas, haga su ejercicio de muñeca y pueda construir a un tiempo adecuado. En el segundo, su nivel tiene como título rojo. Como su palabra lo dice, ya empezamos a ver sensores. Igual, bueno, estos sensores, todo esto eh, viene en tamaños muy grandes. ¿sí? Eh, los sensores eh, no se programan nada más se ponen a un CPU, viene siendo una, tabl una tablita muy grande, la vamos conectando. ¿sí? La conectamos y le vamos explicando el pequeñín en base o a equidad con el cuerpo humano. Le decimos, mira, ¿te acuerdas de los motores? Sí, los motores son como las piernas. Este sensor es como los ojos. La bocina es como tu boca. Este sensor es como tu oído. Eh, apiliamos los cinco sentidos con los sensores. Y hacemos una comparativa y mira, cinco sentidos, sensores. Misma palabrita. Tratamos de buscar de tal a tal manera que el pequeñín pueda identificar esa Estos son los modelos que aparecen aquí a la a la... A la derecha, sí. Y esta le, le gusta está, está muy llamativo, muy padre, porque el pequeñín construye armados casi de 30 a 40 centímetros. Y la, el objetivo es que los concluya en una sesión. En una sesión, eh, cosa que al principio hacemos armados sencillos. Para no... Perdón, perdón. Tengo fallas Para los, las escuchas ¿verdad? Nos estaba mostrando el eh, licenciado un, unos modelos de robots que pues son colores muy muy llamativos, muy alegres, eh, que, que se aprecian pues sí, figuras verdad, con las piezas el niño va armando figuras sí. que, que pues que se van a mover y que se pueden programar, claro y, y ahorita ya que estamos al, al aire en, en la radio, un comercial rápidamente centro de estudios en 4.0 hasta la fecha, hasta ahorita es la única asociación que tiene material exclusivo para los de preescolar hay otras instituciones enfocadas a robótica pero no tienen su desglose por las edades, la ACE sí tiene su desglose, tiene este material guaro que es, es exclusivamente para los de preescolar y nos ayuda mucho les comentaba ahorita que tiene sus cuatro niveles que el primero es máquina simple es estar identificando, acomodando, trabajando la muñeca, el armador todo con plástico el segundo es de robótica vemos los productos electrónicos y los eh, los vemos en equidad con los cinco sentidos se llama un tema máquina de hombre, así es la función el tercero es lo que viene siendo programación. ¿Sí? Y ustedes, ustedes dirán, bueno, ahí es donde ya está la tablet y toda esta función. No. Sí, al pequeño se le da, sí es una tablet, pero no digital. Es un cuadrito donde pones otros cuadritos, los vas acomodando como si fuera un ferrocarril, lo conectas ese al, al, al armado, descargas la programación y el armado se va moviendo. Esa es una tecnología muy sencilla Pero muy asombrosa Porque ¿Quién de nosotros Ha programado O, o anteriormente Le tocó aprender a programación En un computador Simplemente en la escuela A escribir la programación Y ahora los pequeñines de 4 o 5 años Pueden agarrar el chip En sus manitas o sea, Pueden agarrar el relay el Un input Un motor, un DC motor La programación y acomodarla es algo muy asombroso eh, y muy complicado a la vez. Eh, entender cómo la tecnología eh, es muy veloz, es muy rápido. O sea, a ellos ya les tocó algo así, que para ellos es algo simple y normal, pero para nosotros nos asombra mucho. las okay. Personas que nos están escuchando, aquí el profesor Fernando está mostrando una especie de tablero, con cubos y por lo que nos explica yo lo que quiero pues eh, eh, informar no es cada cubo tiene una instrucción entonces, entonces cada cubo tiene una instrucción y el niño va a acomodar los cubos con esas instrucciones para que el robot realice una acción sí básicamente es una acción les hacía el ejemplo como un ferrocarril que eh, nosotros de pequeñines cuando pues se explicaban ¿no? que el primero debe ser una marcha debe ser el, el principal que mueva todos los, todos los vagones ya del segundo al al, al penúltimo eh, vienen siendo los huequitos donde puedes poner diferentes cosas. En este caso lo mismo, el primero va a ser que se activen los motores, el segundo pues hay que prender más poquitos, que reproduzcan pues, sonido y demás. Y ya por último, el cuarto nivel, en cuestión de guaro, de preescolar, ahora sí, les pues proporcionamos una tablet, tal cual. Claro, se puede llevar el pequeñín una tablet de su gusto, no verdad. Y ya el pequeñín, como ya tiene noción, ya sabe que Ay, primero va el motor, va esto, ya con el programa le va pintando y va acomodando la programación. Eso se llama una programación de escalera. A lo que voy, que hasta Sección Civil, Centro de Estudios de nuestro 4.0, puede decir la palabra garantiza. Sí, pero si sí cumple con el objetivo de que el pequeñín preescolar, si cuesta los cuatro subniveles, que estamos hablando que cada nivel dura entre dos a tres meses, y lo que viene siendo eh, un año, el pequeñín te puede programar algo. No estamos hablando de que, ay, ah, que va a hacer un programa Roblox y que ahí le mueva. sino que programen una estructura adecuada. En preescolar es algo muy sorprendente. Y le digo, la, la oferta está ahí con esta asociación que tiene este material exclusivo. Porque después que sigue, si fuera en otro instituto, trabajarías con ese mismo material. Por creo que el resto de tu, de tu tiempo. Se van agregando, pues. Pero la sesión, no. dice, ok, ya acabas el nivel preescolar. Ahora te va a tocar este material, que cambiamos a nueve bloques. Eh, que vienen siendo tipo eh, tipo bloques? ¿sí? Mucha gente lo conoce con otra palabra, pero es una marca registrada, pero son bloques, son bloquecitos tal cual. Un ladrillito, y, ¿no? Ajá, ladrillitos. Sí. Eh, empieza con <ríe> Lo que viene siendo la función, y vamos construyendo pues, carritos. Eh, perritos, gatitos, elefantes, porque nos, nos enfocamos al mundo mágico de los pequeñas y el mundo animado. Y aquí vuelve otra vez la misma, porque nos dirán los padres de familia. Entonces, mi niña tiene siete años. Quiere decir que el hace ya va atrasado, ya no puede estudiar. No, no, no. Simplemente que puede agarrar este nivel que se conoce, como Robo y va a empezar de cero. No hay problema. ¿Cuál de las eh, redes, profesor? ¿Cuándo? están viendo en redes sociales? Es el de la izquierda, es el gatito. Ok. Yes. Ahí nos está mostrando el profesor. ¿no? Aquí, aquí es donde muchos padres dicen, ¿y entonces, no, eh, si mi niño ya estudió Guaro, ¿va a volver a repetir estos temas? No, porque en Guaro les explicábamos lo que era el, el, la teoría básica, super básica, porque lo que queríamos era que trabajara su movimiento motriz, identificara y pudiera conocer una un hombre y, y máquina. Ya lo que viene diciendo Rocky es para primaria Baja, que es Primero, Segundo y Tercero. Ya ellos ya identifican, saben leer, saben escribir, Así que la teoría es eh, nivel principiante. Nos enfocamos a que conozcan qué es robótica. Si eh, Roboet tiene una tiene muy bien claro que tienes que saber de dónde vienes para volar. Así que nos enfocamos a la historia. Vemos lo que viene, lo que vienen siendo las leyes de la robótica, el círculo dorado... Eh, las estructuras, todo esto que a nosotros ya, lo, ya nos tocó verlo en las películas. Así como El hombre bicentenario Yo Robot, Wally. Pero pues, a los pequeños de hoy no les ha tocado, no o sea una caricatura, o, que, o creo que ya estoy falto de, de moda, pero no he visto una caricatura que tenga estos tres raros. Así que nosotros en este nivel nos enfocamos. Son tres añitos, no. Viene siendo otra vez un año, pero está ese margen. A los de primero, segundo y tercero. Profe, si me permite un momento, vamos a un corte y regresamos a un par de minutos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio.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 Radio Mexicana, nuestras noticias. Establezca contacto al 613-1113. Continuamos en Solo Negocios Radio. Pues sí, las, pues sí, las mamás muchas veces se, eh, se les proporciona un rato al niño que tenía un, un celular o una, una tablet para, para entretenerlo. Eh, ya regresamos aquí al aire y pues estamos comentando con el profesor. Mira, verdad que, que la robótica pues la pueden iniciar los niños desde los cuatro años. Sí, claro. Sí. Y mientras ahorita les les, está, les estamos comentando lo que tenía hacer uh -huh. rápidamente, tenemos GUARO, que es para preescolar, que es de primaria y baja, primaria y tercero pero todavía claro, nos quedan bastantes de materiales todavía, sigue eh, lo que es JR1, que ya ha siendo un material de placas, todavía, todavía estamos con lo, con lo de plástico, ¿sí? pero ya son placas, tiene su desarmador, sus tornillos, sus tuercas, que esas son de metal, pero todo lo demás es de plástico, los motores tienen su estructura de plástico, los sensores, ya se ven los cablecitos, cablecitos como en las películas, el negro, el rojo y el blanco, y eh, ya en este nivel, nos enfocamos a lo que viene siendo ya las matemáticas. Ya se supone que el pequeño ha estado mínimo un nivel, o puede que no, no haya estado ninguno, pero nos vamos enfocando en el conocimiento y la aplicación de las matemáticas, en cómo identificar las piezas más rápidas, en cómo estructurar algunos de, de, de electricidad o electrónica. Lo vemos para que entiendan cómo funcionan estos armados en la vida cotidiana. Hacemos un helicóptero, hacemos lo que son actividades tipo dron, pero les explicamos, hacemos estos ejercicios para que entiendan cómo, cómo funciona un dron o un dron militar o un dron de comercio y puedan ellos ver, ver y lo que viene siendo, eh, ahora sí, detallar el asombro tecnológico. No es de que, ay, mira, es color gris y tiene muchas cámaras y, y le puedes usar en tu celular. No, no, no. Sino de que mira toda la estructura que tiene, o sea, la programación, los, los diseños. Ah, ok. Así que a eso nos enfocamos con JR1, que viene siendo para cuarto, quinto y sexto. Ya en secundaria tenemos la misma palabra, JR2 y 3. Ahí nos enfocamos con el mismo material, pero la tablilla ya se puede programar Ya la vemos eh, Conectada a una computadora Y les vamos explicando a los pequeñines Cómo programar por medio de bloques ¿De qué edad? Eso viene siendo para secundaria Viene siendo así tal cual la edad ¿sí? Pero Si estábamos hablando que el, que el pequeñín de primaria a los, Al primer año Se metió a, ro, a robótica Para tercero Ya va a estar en este nivel Y no hay problema la asociación civil ha tenido y ha demostrado y se han, han sorprendido cuestiones como algunos profesores, que pequeñinos tan chiquitos que siempre estuvieron al margen de las clases en tercero, cuarto de primaria trabajando con material de preparatoria es como, es como el inglés o así sea, si están sus niveles es pues decir, pequeñín, con ayuda del papá, de la mamá, porque son pilares en esta cuestión los apoyan, pues el niño a corta edad puede concluir lo que vienen siendo los niveles básicos de robótica. Va dominando, ¿no? Va dominando la, la materia, ¿no? La materia. Y ya le, ya, ya lo que viene siendo eh, preparatoria es un nivel conocido como robomaster, ya es que ahora es de metal, sus placas de metal, su programación, nos enfocamos todavía a lo que viene siendo los bloquecitos, pero la idea es meter escrita. Que se hace más, más, Arduino, y con la intención de que el, el joven o la jovencita no se enfoque en el armado. Sí, muy padre y todo. Hicimos un eh, tanque de guerra, hicimos eh, un helicóptero. Todo eso va enfocado a, a, a armados así de llamativo. Hay que, en esta cuestión, pues sí, hay que saber. Pero que no se pierda la sensación de la programación. Ahí sí tratamos. De que sí, está muy padre tu armado, pero oye, la programación Que si da vuelta a la izquierda, ¿por qué no prende el poquito de la direccional? acá ah, de ¿cómo se hace eso, profe? Vamos a verlo Que oye, se detuvo el carro ¿No has visto el carro de tu papá o de tu mamá? O el, cuando van en, en la calle, que se, se prenden los poquitos Sí, profe, pues vamos a hacer eso Y ya nos podemos quedar con un armado Casi, casi cinco o seis clases En pura programación y volvemos a otra, como dijo usted, no hay que ser eh, a, a, a, a consumista del de material, sino conocer cómo está hecho, cómo se, cómo está hecho, cómo programarlo y cómo encontrarle una mejora. Esa es una de las frases de o de la metodología Roboed en ese nivel, encontrar mejoras. ¿Aplicación? Y en las aplicaciones, Claro. Porque eh, RoboE también va a los concursos, a los, sí, a los concursos tal cual, pero los concursos de la marca RoboE son hechos con esa intención de que hay un problema, vas a resolverlo. No es en qué, qué tan rápido lo resuelves, con, qué tan con menos material, con más material, sino la, la estructura de cómo lo programaste. Uh -huh la metodología y cómo llegaste a esa respuesta profesor si nos puede eh, pues indicar verdad para las personas que nos escuchan en dónde pueden localizarlo sí claro eh, como comentamos al principio bien bien perdón soy parte de la plantilla del Centro de Estudios de Industria 4.0 Asociación Civil y estamos Plaza 3, Avenida Tecnológico y Morelia y nos pueden encontrar ya sea por el teléfono de la oficina el 656-620-4351 o nos pueden mandar un whatsapp, un mensajito por la aplicación al, al número 656-199-8534 también nos pueden seguir en nuestras redes sociales que viene siendo facebook arroba 4.0 c -E -I, Centro Educativo e Industria, o también por eh, LinkedIn que viene siendo arroba Centro de Estudios Industria Próximamente ya tendremos nuestra página web y, como les digo, nos pueden encontrar los sábados eh, desde las 9 hasta las, a las 12, 12 y media con nuestras clases de, de robótica so, una clase muestra con previa en cita. Eh, nuestro nuestra dirección tal cual es Avenida Tecnológico 5476 Local 2. Ahí nos pueden encontrar con un flyer y por pues, el respeto celular 656-620-4351. Bueno, entonces, para, para todas las personas, ¿verdad? Que es interesante en pues proporcionar esta oportunidad a los niños porque con este tipo de, de cursos verdad pues les vamos ofreciendo a nuestros niños y jóvenes eh, el panorama un panorama más amplio de lo que eh, pues la tecnología es porque sí, el... si me permite estaba viendo aquí una página de de solo negocios eh. Está en es la transmisión, y estaba viendo que... ¿Tienen comentarios? No sé si me permita. Sí, a, a, a, a qué edad se recomienda que el niño empiece a trabajar en, eh, con esos programas? Pues básicamente desde los cuatro, cuatro añitos, tal cual. Eh, Brenda, Sofía, ¿qué es lo más difícil de impartir esta materia a los alumnos? El tiempo, el tiempo, Sofía. Simplemente porque porque tendrás una hora, tendrás dos horas, y al pequeñina, pequeñina, siempre se le va a hacer muy, muy corto, muy poquito, eh, eso es lo más lo más difícil. Eh, la asociación civil también da, da capacitaciones para los instructores de, de colegios, a los alumnos, eh, la asociación también, yo ya siento que es era en cuestión de porque no simplemente le dice a las universidades, sea cual sea el color, eh, el nombre, a quien sea el de la universidad, de nada más mandar un correo, ¿no? La asociación y su directora van a puerta e insisten, insisten, porque este es el futuro, este es el futuro, la cuestión educativa, la mercadotecnia, la medicina, simplemente recordar estos dos años, estos dos años como hemos vivido, y ahora que regrese. Que regresemos a, la, a las escuelas, al trabajo. Es allí donde se va a ver quién, quién, adoptó, quién adoptó esta función de trabajar, de trabajar y de estudiar con la tecnología y quién simplemente lo va a dejar. Eh, tengo también aquí en los reportes, ¿verdad?, que el Centro de Estudios Industria 4.0 ha estado becando a niños del sistema USAE hay eh, con, con muchas veces con la inscripción de, de los niños que, que nos hacen favor de seguirnos ¿verdad? en los cursos pues la asociación tiene la posibilidad de educar a, a niños que estén dentro del sistema USAID. entonces esta pues es una, una función muy loable de, de la asociación y pues también cuando tiene las convocatorias, ¿verdad? Cuando se tiene el patrocinio de, de instituciones o de fundaciones, también ahí se puede este, ofrecer estos cursos estos gratis para que... Ah, uh -huh. Pertenece, ¿verdad? la gente en, en, en Facebook si ustedes. Sí, el igual apoyarnos, tenemos aquí esas secundarias. Uh -huh. eh, anteriormente teníamos la de recolecta de libros. Son actividades secundarias eh, que nosotros hacemos o que las la asociación realiza para estar cubriendo pues, lo los gastos, los gastos correspondientes, porque si se, se fijaron, la asociación presta un material, un material que, eh, si me lo permite, pues está en dólares y tiene desde lo que son los 200 hasta 400 dólares un equipo. Y ese equipo, como les dije al principio, se les presta y no hay ningún costo en cuestión de la de la renta del material y claro, porque se van perdiendo piezas se van descomponiendo y pues, ahí están los, ahí está el, el grupo de la ACE reparándolo, todo por el resultado de que sabemos de que el lunes va a venir un pequeñino una pequeñina y a recoger ese material Bueno, pues nos pues, vamos a despedir, me doy las gracias eh Fernando Lira por habernos acompañado y explicar un poco más de la robótica educativa y cómo los niños de Ciudad Juárez pues, pueden aprovechar este tipo de, de cursos. Claro sí. eh, nos vemos el próximo jueves con otro invitado, hablando también de, de tecnología, digitalización y demás. Y muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves.